Dónde paz Te he estado buscando. Al crepúsculo enfrentaré sin descansar, sin la señal de cómo afrontar. Oh, libertad cambio de forma ¿Qué podría ser la máscara oculta mi libertad Yo cristal, vacío y triste, reflejo lo que quiera callar, un antifaz. Cambio de forma, un ladrón seré, mente y cara oculté, dibujo libertad. Mente y cara oculté, dibujo libertad, cambio de forma, jamás mostraré, esa necesidad es mi disfraz.